Los, los bailes de pauliteros, también llamados bailes de palos o bailes de paulitos, son una manifestación folclórica de la identidad de la tierra de Miranda, en un proceso de intercambios e interacciones centenarios que se extienden por la parte norte de la meseta ibérica, conformados por un trasfondo cultural e historia común que siempre ha unido mucho más que dividido a sus pueblos y gentes. Con el paso del tiempo, el proceso de transmisión oral ha moldeado orígenes y simbolismos, evolucionando desde los antiguos cultos agrarios a la fertilidad hasta los lazos, hasta los lazos de un perfil guerrero, aún no siempre evidente, pasando por, un, por manifestaciones de culto de unión asociadas a contextos religiosos o sagrados. Sin duda se remontan a tiempos cuya memoria se ha desvanecido en gran medida, aunque, aunque existen referencias documentales que atestiguan la existencia de bailes de pauliteiros en Sendrín, a finales del siglo XVII, principalmente asociados a las festividades religiosas. En la certeza de que la tradición es lo que es, siempre distinta de lo que fue o será, la permanencia de los pauliteiros en Sendim ha llegado a conocer la dinámica de expresión determinada por las circunstancias de la modernidad. Hoy, estos bailes no son exclusivos para hombres. Se destaca también un grupo de pauliteiras en el ámbito de la Asociación de Pauliteiros de Sendim, hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas. Emanan de casa do pauliteiro, como verdaderos representantes y embajadores de la tierra y el pueblo de Sendim. Y continúan una tradición que sienten y viven como algo que es parte integral e, inesper e inesperable de su cultura y que no se puede perder. Con todos ustedes, Paulita y de Sendim. Dios vos dé buenas tardes, como en mi tierra. En mi tierra se una lengua que es el mirandés dicen los estudiantes que es un derivante del castelo de León Por supuesto, voy a hablar un poco castellano porque así me entendéis mejor En las tierras de Miranda y es la tradición del tamborilero, el nordeste de, de, del palato mirandés Nosotros en el momento tenemos tres tocadores de tamboreteros que es un, un mayor que todavía está vivo, que todavía toca. Y estoy yo y un chico que es de Constantí, que fabrica también instrumentos, que intentamos mantener esta tradición. En no el nordeste del, del, del, del Planalto Mirandés, eres típico hacer la ruada con pauliteiros, danzando y haciendo el territorio para la fiesta eu vou tentar com o meu grupo apresentar uns temas típicos que se tocava se toca em flauta tamborileira ou então em gaita, gaita mirandesa. Vamos entrar com os pasacales. En de los Politeiros, en Trasos Montes, Mirandoro, tiene de referencias de, de amor, de religioso, de trabajo en el campo y de otros. Este de trabajo de campo, referente a un señor que fue para la cegada, para el norte de, del norte, el, perto de nuestro pueblo, y llegó hasta Toledo le que encantó ha sido las campanitas de Toledo y ha hecho una cantiga con el lazo Danza Carrera de Campanitas de Toledo. las personas se preguntan por qué los chicos están de saya? lo nuestro London Mayor etnomusicólogo e historiador de nuestra tierra el Padre Mourinho dice que esto venga porque antiguamente se usaba túnica no se usaba calzas eh, o pantalones pantalones en castellano y pantalones por eso es una referencia a la forma de los rapaces usar eh, las hayas, a las túnicas romanas que antiguamente se usaban. Lo próximo lazo tiene a ver con un señor que trabajaba en el campo y traía siempre para casa eh, la, la, la hierba que se daba para dar a sus animales, la hierba. El próximo tema es un tema que se llama los oficios. Como, vocês repararon, como ustedes repararon este, eh, la danza, nosotros en el nordeste de Portugal, en eh, Terras de Miranda, le llamamos Llazos. Llazos que hace cuatro ruas. Cuatro ruas y danzar cuatro veces eh, la moda de ese, de ese arte. Los oficios. Hacho que le van gustar estos oficios. Cristo, lo barbeiro, lo carpintero, el señor que malla el ferro, no sé cómo el hierro, y después lo mejor de todos, el carpintero, el ferrero, que es lo más eh, que llaman mucho, que no, es, no has burros ni mulas, pues tenemos tiempo uno que has, tiene que darse. Pronto, nosotros queríamos agradecer públicamente a Rafa porque hay hecho, sé que ha hecho un, un esfuerzo muy grande para nos traer aquí. Nosotros estamos habituados a tocar con ocho elementos, si falta uno no conseguimos, no da para danzar con cuatro ni con dos. Espero que lo haya gustado. vamos a terminar con un tema que es eh, el asalto al castelo una torre humana que va a defender su pueblo del ataque de los enemigos. Este es dedicado a Rafa y a toda la gente de Molina porque es, no es fácil, no tiene dos, mantener la tradición de las personas que han mantenido hasta el día dos toda esta, esta, esta típica tradición del tamborileiro. Gracias a todos el asalto Castelo. A despedirles a todos, vamos a hacer un eh, pasacalles de vuelta hacia, hacia la Casa de la Cultura van a ir primero los eh, compañeros de la Sociedad a Zamoranos van a salir todos por la calle Real y luego se va incorporando detrás cada uno de los cuatro grupos que hemos actuado y ya damos de esta manera cerrado el festival gracias y hasta el año que viene y lo dicho, gracias al Ayuntamiento de Bolivia por confiar en nosotros a María Graciela por organizar este evento por tercera vez Gracias, buen verano para todos y cuídense, cuídense todos. Gracias.